La capital de los simios. Esta semana en capital de los simios dan baja a carabinero que en pu. Tu... Oh, no te el énfasis en empu y en ho, a niñito blanca paloma de 10 años, perdón, a de 10 años de cárcel. A la fiscal Chong le tirita a la pera, ¿hay que sacar permiso para pasar frente a su casa? Conversamos con la gente de las marchas del rechazo y del apruebo. Y en nuestro segundo bloque comparamos las distintas constituciones de Latinoamérica y sus artículos. Todo el tribuncio más en dónde? En la capital del silio. ¡Ja, Oh, yeah. ¿Cómo estás, profe? Cansado. ¿Por qué tan cansado? Porque hoy día salí a caminar, caminé más que con Fu. Ah, sí, más que Mario Bro. Más que Mario Bro, quien más? O sea, que caminé bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué tanto? Explíquele a nuestro público. Porque como buen periodista que no soy, ya. <risa> salí a cubrir las respectivas marchas que se realizaron hoy día. Ah, eso la pega, profe. Sí, me lo hacer la piquita a día. Bien, pues Y caminé alto y después de estar confinado tanto tiempo, ¿Mm? eh, dar dos o tres pasos seguidos, tú sabes que cuesta. Sí, güey. Pues. Sí, sí que... <ríe> Sobre todo a su edad. Sí, sí. <ríe> Exactamente. Oiga, hay que aclarar que estamos haciendo algo diferente ahora. Salimos al exterior, ya que vamos en unas fases más altas de la pandemia, a grabar. Así que si escuchan ruidos de ambiente, ruidos de colgorio, eh, es porque estamos grabando, digamos, en, en el exterior. Efectivamente, y aparte porque hace calor. Exactamente. Y quiero tomamos una cerveza de nada. Sí, pues, ya es Porque po todavía estoy en un país libre. Qué a poco, pero todavía <ríe> estoy en un país libre. Pues. Qué a poco, profe. Sí, sí pues. <ríe> el que no está libre es el carabinero que empujó al niño. O oh, Blanca Palomita, weón. ¿Qué le pasó? Mira. Bueno, lo alcanzamos a tomar un poco la semana pasada. O sí, sea, pues. no al niño, sino que al. <ríe> no. Hay que aclarar. Claro, no somos nada más que nosotros. <ríe> Exactamente. <ríe> eh, Pavor. Eh, confusión, eh, ira, eh, gente arrancándose en las vestiduras, arrancando los ojos porque esta pobre y blanca palomilla que estaba peleando por nuestros derechos se supone ¿Sí? fue empujado vilmente por ese carabinero del río Magor. ¿Era un ángel? Yo lo vi en una foto eh, con unas alas de ángel ah, no, ¿Usted lo se vio? cayendo ¿Ah? cuando volaba <risa> ¿Y si volaba? ¿Por qué se cayó? <risa> sí, <claro. risa> Ahora no sé si usted vio después que colocaron un cartel arriba que decía prohibido tirarse piscina creo que ahora le dicen el hombre de rana bueno, bueno. usted es pero vamos a la noticia profe vamos a la noticia, dan de baja el carabinero que supuestamente poco. Pues, pues, hay fotos ya, ya se desmite no lo toca, no lo toca, ni siquiera lo saca con el hombro pero se desmiente? O... y se desmiente porque el el mismo carabinero, saca una prueba que lo termina hundiendo él mismo, o sea, es como define de ironía. Define de ironía, claro. Vivir en huérfanos con esperanza. Claro. Algo así. <risa> porque vive ahí <yo> acá. <risa> este carabinero lo que, lo que ocurre es lo siguiente. Él tenía una cámara personal que no tendría que haber tenido. Porque eh, por reglamento, por protocolo, no puede portar ninguna cámara personal. Pero era una cámara era su celular, nomás que andaba ahí grabando. No, me parece que era una cámara así como este tipo GoPro. Ya. Que era de él. Y con él, con eso graba el procedimiento. Ajá. Uh -huh. Entonces con esa cámara se demuestra que él no lo puso. Ah, ya, pero se demostró, digamos, con esas sí, imágenes. Él, sí, ese, eso es lo que está sacando la defensa. Pero ¿cuál es el drama? Que eso está prohibido por era dinero. Andar con, con cámaras propias. Claro, andar con cámaras propias. Entonces, bueno ya lo dieron de baja por eso, uh -huh. no lo dieron de baja por empujar al cabrón chico <risa> <risa> lo dieron de baja por tener su propia cámara el, el mundo al revés <risa> es este insólito pero en ese sentido profe bueno, también entiendo que la instrucción es no andar con eh, cámaras así por los operativos que se hacen porque obviamente esas imágenes no salen después de subir a youtube no van a ser una cuestión de del álbum personal del, del carabinero claro, o sea debe tener una lógica obviamente pero pero en casos como estos puede ser incluso el salvavidad carabinero Carabinero a 10 años de cárcel por intento de homicidio. ¿Pero ya no lo arriesga. ¿Dónde quedó ese entonces proceso? Está en está dentro de la carpeta de investigación. Dieron 120 días para investigar que el carabinero está en prisión preventiva. Ya. O sea, fue considerado un peligro para la sociedad. ¿Y el niño? ¿Qué pasó con el niño? El niño estaba en la clínica recuperándose, pero también había quedado detenido. ¿Todavía sigue recuperándose la tenía sí, sí. sí, porque tenía, y, bueno, le conviene más quedarse en el hospital porque tenía hartas causas pendientes. Sí, bueno, aparte que tiene tres comidas diarias. Claro, como el chavo. <ríe> <ríe> Perdón. Usted es diabólico. Es que vive en Puente Alto, por eso... Ah, no, already. no. es nada contra la gente en Puente Alto. Claro, que, no, lo claro. No, yo, yo, yo tengo que tener usted, o sea que él vive en Alto Puente. Ah, no, ahí estamos no, puente Alto, no, no, no, Alto Puente. Alto Puente. Miren, el comunicado de prensa Carabinero en dice lo siguiente, Santiago 6 de octubre del 2020, o sea, ya ha pasado su buenos días. Carabineros de Chile informa a la comunidad que tomó conocimiento de nuevos antecedentes relativos al caso del adolescente que, en el contexto de graves alteraciones al orden público, en la Plaza Baquedano, no disimitar, sufrió lesiones de gravedad el pasado viernes 2 de octubre. Al respecto se informa lo siguiente la defensa particular del carabinero recluido en el centro de Defensión, detención transitoria de Buen Norte <risa> empezó hablando como derecho, profe. <risa> claro, venga por los palos tomó contacto con la fiscalía de centro norte para informar de su, que su representado reveló que aquel día viernes portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada la omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales el incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución <risa> razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo ¿por qué se ríe profesor? este es diabólico porque bueno, que se roban no sé cuántos millones bueno, en un casino y no andar con una camarita así en el fondo para salvaguardarte a ti mismo porque esto es lo que al carabinero le, le va a poder permitir zafar de la denuncia y zafar de los años de cárcel claro Carabineros de Chile reitera su compromiso con la verdad <risa> Colaborando con transparencia y seriedad para aclarar jurídicamente este hecho O sea, carabineros, el alto mando carabinero No me refiero al carabinero que está de pie, que es el que yo me saco el sombrero con él No respalda a sus funcionarios Para nada Y esto deben ser órdenes de arriba, incluso a, capaz, no, no quiero pensar mal, pero capaz que sean hasta órdenes del gobierno Puede ser, ¿eh? Capaz que está en el Instituto Nacional de Derecho Humano y haya metido la colita por ahí. Eh, sí, yo creo que es lo más probable también. La mil, tiene los los mismos agentes de la ONU, de los urunistas, sí. Sí, es una conspiración en esta cuestión. Pero que el carabinero hace tiempo que está de mano atada. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que hace? Es más fácil cortar por el hilo, porque después van a decir, oye, un carabinero un poco al No, No, no, es, es carabinero, ya no es carabinero. Claro. Que el poder carabinero tiene 20 años, loco. 20 años. O sea, su carrera de carabinero aquí terminó. Terminó exactamente aquí. Compadre de la PSU, le de ingeniero o de lo que sea, y después sáquele la lengua a los mismos superiores que, que, que no le prestaron ropa. Exacto. Porque un, eh, un, un carabinero o, o alguien que haya pasado por la arma jamás abandona a sus camaradas. Oiga, y no sé si escuchó un audio filtrado ahí de los carabineros, están bastante choreados con esto, ¿no? porque están super atados de mano, no pueden hacer prácticamente nada. Claro, los carabineros están pidiendo que los suboficiales, sobre todo los suboficiales mayores, eh, se pongan los pantalones y. y y permitan que carabinero pueda cumplir con su deber como piñera que ha hecho el pantalonazo que fueron a hacer a la moneda al frente de la moneda no, gente, ¿No? no. se contó mucha gente yeah. eh, entiendo que la gente rechazó rechazo y fue a dejar, ve que la moneda está cercada ahora por estas vallas papales ¿Sí? y cosas así fueron a dejar pantalones, fueron a colgar pantalones de piñera al frente de la uh, de la moneda como cuando en el 73 la gente le tiraba maí a los, ma ma ma los <ríe> militares <ríe> claro, una cosa así uh... y estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad Ahora se habrá puesto los pantalones. De no, para nada, si viniera no gobiernan en el calzoncillo. Y el cuatro. Señor Zamora, estamos con usted. Sí, pues. Oiga, el otro carabinero también, que está cuestionado por llevar cámaras y también por andar paseando por darse vueltas el que anduvo por la casa de la fiscal Chon. Claro, no sé si usted vio una foto que salía eh, dentro de los permisos temporales. ¿Ah? salió una nueva categoría que decía para, para pasar por frente de la casa de la fiscal Chon. Ah, hay que sacar permisos. Entonces sacar en la que muy hay que pasar el dato. Sí, sí. Que usted no le vaya a pasar que por no por no saber. Uh -huh. eh, vaya a pasar por fuera de la casa de la Fiscal Chón y venga a pedir lo que le haya O sea, sentido. puede pasar una vez, pero ya dos veces es delito eh, Claro, prácticamente es delito y, y capaz que lo den de baja sí, Entonces, pa. tenga mucho, pero mucho cuidado ¿Qué pasó con eso al final, profe? Por el y eh, hay amenazas contra la Fiscal Chon. No sé por qué, cosa rara eh. No sé, ¿por, por, por qué? O si sea. sí, ella está en neutral Claro, está en neutral neutral, tiene fotos... Donde no está el EFO, ni de la prueba ni del rechazo ni No, el... es, tan... es una fiscal ejemplar digamos. Una fiscal ejemplar, claro, que uno nunca podría ni siquiera sospechar que, que seco político tiene Para nada, no, ah, no, no pero como, Esta es linda con... también <risa> pero Eso es más sujetivo <risa> Profe, como dice Homero, eso fue puro sacar Claro <risa> Nunca fue tan roto con cocina <risa> sí, todo, no, me, el me falta el pasado, Dios. Exactamente sí. Oiga, pero eh, entrando en contexto, ¿qué fue lo que pasó? A la fiscal la amenazaron por el tema de que está eh, acusando a carabinero, propiamente tal, uh -huh. porque ella, como fiscal, eh, en vez de defender al Estado de Chile, ¡ay! Ahora defiende al Estado, ahora le gusta el Estado, ah", no, no, no, no se trata de eso. O sea, aquí somos libertarios. Claro. Pero, pero en vez de estar defendiendo que supera el Estado de Chile, no ella, en este caso. Va y ataca a Carabinero y ella es la que se, se hace cargo de defender al, a, a esta pobre, blanca e inocente Paloma Entonces Y tiene un historial también de, de otras investigaciones que, que da cuenta de, de su poca neutralidad uh -huh. Entonces la amenazaron de muerte, ella y su familia Entonces, no sé, porque le dijeron que le viene a volver a China, al país comunista Y se aterró, entonces es que estos comunistas son de cartón <risa> el comunismo acá, pero cuando, cuando tú les tocas, o, o les decís que, que, que van a conocer el comunismo de cerca. No, les titita la, la piedra, obviamente. Como esa actriz, mira, me acordé de esa actriz que... Ah, tuvo, la actriz que, en... que estuvo en Cuba, que estuvo ahora. Sí. Ay, no tenemos papel higiénico. Ay, no tenemos no, no, no, no, no, no. <risa> Oiga, al final llegó actriz o ¿no? Sí, la trajeron. el gobierno de Chile las trajo. ¿Ah, sí? Sí, las fue a buscar. ah y ahora tienen ya papel confort Ahora tienen papel confort, claro, papel higiénico, pero igual siguen putiendo. Ah, sí. Sí, sí, sí, no la quedan. No, no Oiga, pero... Entonces... Es carabinero que iba a su pega ¿Eh? y yo, yo vi el video del él que tenía una GoPro él andando tranquilamente se da una vuelta y en esa vuelta después llega un auto se le cruza así como ya bájate bájate deja la moto acá ya y un un rati con, con la pistola siempre ahí eh, tomándose la, la pistola del cinto ratty siempre son así sí. ah ya eh, empieza a echarle la foca así como ya y vamos de ahí que vos vas a carnet, tu licencia y va y le toma los datos y le dice ay, ¿qué te dedicas? soy funcionario público ya, yo también soy funcionario público pero ¿qué soy? Y le dije, no, soy carabinero ¡ah, el carabinero! ya, ah, ya. entonces dónde trabajáis? en tal lado ya, ¿quieres tu superior? yo soy el superior delirte coronel ah, digo, chuta, ya eh, ya, ¿dónde vivís? no te pienso decir ay, fue en discusiones malas sí, fue en discusiones malas sí. pero el RATI en este caso el, el de la PDI tiene atribuciones de detener un carabinero por ejemplo o sea, a cualquier eh, ciudadano sí ¿Sí? Lo que pasa es que el carabinero iba de Franco ¿Ya? No iba con el uniforme Y como ahora es policía civil es por lo mismo O sea, también tiene roles preventivos la policía civil ¿Ah? Sí, puede, o sea, no lo detuvo Puede hacer un control de identidad Claro, el control de identidad, claro eh, Pero en este caso, claro, él le dice Que tú no sabes que te prohibido pasar por acá Y uno le dice, pero ¿por qué? Si estamos en la calle ¿Cómo vamos a tener prohibido? Yo creo que el carabinero ni siquiera sabía que ahí vivía la fiscal. Chon. Pero él lo tiene detenido, está, está siendo investigado. Está siendo investigado. ¿Pero está en sus funciones en este momento? Sí, está en sus funciones. Ah, ok. Sí, pero lo que pasa es que están investigando dónde vive él, a dónde se dirige y si tenía que pasar por ahí o no. Mm. Era una tontera. O sea, tú ni siquiera podías. O sea, no podís perderte, por ejemplo, si no, a lo mejor no eres del sector No desplazarte pues, Y pasaste ¿no? dos o tres veces por el, la misma calle y no podí Claro Porque a mejor, la fiscal A lo mejor te gustó una casa y querís ver el, el, el, el número O para... estabais siguiendo una mina que tenía el poto bueno También, pues... Bueno, en la cámara por favor se si hubiera visto en todo caso como, pues, En todo, como, todo, en todo caso visto, sí. A ver es que a lo mejor la revisaba la señora en la casa, la, la, ah, la cámara está, Por eso sí. tenía que andar con la cámara claro y super agresiva en todo caso funcionarios funcionario de la PDI Y la PDI con carabineros con quien bueno, nunca se han llevado bien uh -huh. Siempre están ahí como... Lucha de poderes Lucha de poderes, exactamente Entonces, bueno, sabemos que la PDI, lamentablemente parte de, parte de esta PDI se vendió al, a la ONU Sí, obvio Por ejemplo, el, el, eh, veíamos el, el otro día el video de Viva Chile como la misma PDI decía así como modo ONU Y uno decía así... Bueno, de hecho habían algunas fotos en donde la misma PdI estaba respaldando que entraran y ingresaran eh, estos migrantes ilegales, de que el, de lo que hablábamos la semana sí. pasada, eh, que los estaban recibiendo y están, eh, no sé si regularizándolos, pero sí están. ¿Se veían ellos ahí? Claro, sí, como oh, ahí pobrecito que no les falta nada, tranquilito, vengan para acá. Exacto. Incumpliendo la ley que lo peor. Bueno, eh, <risa> Es que ¿Esto todo viene de arriba, profe. Y Lamentablemente, sí, aquí hay, aquí hay cosas que están... La verdad que estamos más, viendo un mundo al revés. Sí. Aquí en, en, en Chile, bueno, desde el 18 de octubre se empezaba a vivir el mundo al revés. Sí. Una consulta, don Estecho. Por Digo. ejemplo, esta famosa fiscal Chonco. ¿Quién es? ¿Por qué tanto le tiene de la pera? Aparte de, de este caso, obviamente Ah, la fiscal Chong, bueno, ella ha tenido, digamos, una acusación No, no una acusación, sino que ella ha sido la que ha estado investigando los faltos exonerados en este caso, ¿verdad? Que la eh, investigación no perseveró para ningún lado, digo nada ¿Qué es un exonerado? Me pilló. <risa> ya, yo tengo por aquí más o menos, por lo que yo, por lo que yo más o menos sé un exonerado es una persona que fue sacada a la fuerza de su trabajo por, eh, por ideologías políticas. En este caso, cuando llega el, el régimen militar, el gobierno militar, no es dictadura. <risa> es Víctor Landa. Sí, Landa. <risa> eh, cuando llega el glorioso, perdón, el régimen militar. Estamos viendo muy facho, profe. Me, me contagié el Sí, sí. De ahí vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Durante el régimen militar efectivamente hubo gente que por su ideología, por su pensamiento político fue sacada de esos puestos uh -huh. Algunas fueron a pasear en helicóptero, otras, otras, a... otras se fueron a, a Mendoza ¿Ya? Eh, Incluso hacían pasar por detenidos, desaparecidos algunos, pero no estaban vivos uh -huh. Pero hubo mucha gente que perdió su trabajo uh -huh. y perdió su pega, pues ahí quedó Entonces después cuando, como eran funcionarios públicos, y los funcionarios públicos hay que echarlos por eh, sumario Entonces después cuando, cuando vuelve la... ¿La democracia? La democracia, lo que viene a la concertación, ellos van y dicen ¿Saben qué? Yo merezco una compensación porque a mí me echaron injustamente del trabajo Claro Entonces, ah, ¿usted dónde trabajaba? No sé, pues yo trabajaba en la comuna de Barranca uh -huh. Listo, entonces vamos a buscar el registro, si sí, efectivamente usted trabajaba ahí Usted lo echaron por ser del Partido Comunista ya usted merece una compensación Y esa compensación se, es un monto, no no tengo no sé específicamente cuánto es el monto Pero no es un monto bajo a los locos se sí, llevan su buena cantidad de, de platitas oiga profe, hay gente que confunde los falsos exonerados con gente que fue afectada por la dictadura entre comillas sí. ya haya sido eh, privado Hoy ha sido público, empleado privado o público, de alguna manera fue afectado. Claro, no, el, el empresario privado no tiene nada que hacer, no tiene nada que reclamar. Ese no, no, no acaben, no digamos, en no, la. No. Los lo exonerados son los que están en, en como funcionarios públicos. Claro, para que no se confundan. Claro, hubo gente que efectivamente salió y que esa gente mm, recibe un pago. Uh -huh. No lo considero justo en este momento porque han pasado tantos años que no es justo que te sigan pagando. Ya fue, ya pasó, o sea, era. Pero hay gente que se hizo pasar, cometió un delito. Uh -huh. Uh -huh. eh, falsificación de instrumento público, uh -huh. tipulado en la ley, que la fiscalchón tenía que investigar. Se fumó, pajita. Bajita, bonita bajo una llave dando vuelta. Sí. Entonces, para uno, pa unos casos sí le pone talento y vamos y metamos los presos y ya. Pero para otros, cuando les tocan a sus amiguitos zurdos, porque todo esto, para que estamos con cosas? todos estos falsos exonerados son eh, supuestamente militantes socialistas, comunistas, radicales y, y algún otro movimiento de izquierda que, que estaban entre el 73. Bueno, yo en lo personal tuve un caso muy de cerca, que conocí muy, muy de cerca, eh, de un falso exonerado, un tipo que se hizo pasar, bueno, y hasta ahora. A esta altura ya está muerto. Eh, pero un tipo que se hizo pasar y recibió desde, no sé, de, eh, plata del Estado. Imagínate. Y nadie, la verdad es que nadie investigó, como él, de haber mucho todavía. Imagínate que en este momento existen más de 100.000 personas. ¿100.000 personas? exonerados políticos. Ándale. La Contraloría rebajó, por lo menos a 3.000. Ya. Pero son mil personas que están recibiendo plata del Estado que no deberían recibirla hay oh. gente que está defraudando al fisco. Claro. Al fisco que tanto le gusta a los zurdos uh -huh. defender. Al final tenemos que estarlo defendiendo nosotros. Uh -huh. Porque hay fiscales que, que no hacen su trabajo. Oiga, dice que en el 2019 se gastaron más o menos unos 173 mil millones de pesos en pagar a falso exonerado. Y el robo. Este es el robo, esto es es robo. Claro. O sea, literalmente le están robando la plata al Estado Pero al final la fiscal Chong eh, estaba a cargo de esos casos eh, Pero los sobreseyó, los dejó votados ¿Qué fue qué fue lo que pasó? Los sobreseyó dijo que no habían las pruebas suficientes Entonces esos mismos tipos que estaban como falsos extro... o digamos sospechosos De falso exonerado siguen recibiendo la plata Ah, qué lindo. Imagínate que en el año 2013 el IPS desembolsó indebidamente cerca de 30 mil millones de pesos. 30.000, ¿eso es lo que te cuesta un hospital? Imagínese. En favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva. Más encima ni siquiera pagan impuestos por esa plata. Hasta la ¿eh? Es mucha plata que le están robando a este desgraciado al fisco. Y ojo, que esto es un secreto, o sea, ni siquiera es secreto a voces. Uh -huh. Hay gente que reconoció que era un falso exonerado. Hay, hay eh, diputados y senadores que firmaron papeles sabiendo que eran falsos y aún así que es más grave todavía no, si este país, profe, lamentablemente ya se fue a la ley entonces, eh, en verdad es, eh, es horrible por ejemplo, aquí en, en el libro habla de que dice con la diputada Camila Flor hicimos una presentación en La Moneda hacía mucho tiempo solicitando información nos, re, nos reunimos con el fiscal nacional con la fiscal Chon y con otras autoridades pero la verdad es que no se ha tenido ninguna novedad no se ha concretado ninguna medida para tratar de evitar que se siga pagando a los falsos accionados porque una cuestión es que comprobar que hay falsos accionados Uh -huh. Y una cuestión es que seguirles pasando ¿tá? Si por último cortan el beneficio Si sabéis que son falsos pero Yo no entiendo cómo se puede hacer tanta vista gorda Porque esto es hace mucho tiempo eh, Entiendo a lo mejor que los gobiernos de la concertación Ya se haya hecho a lo mejor una vista gorda Como mm, vuelvo a decir eh, Pero después llegó el gobierno de Piñera El sí, primer pero, gobierno de Piñera Sí, pero esto lo tienen que ver los fiscales Ah, bueno, lo el gobierno. claro Entonces, Mira, imagínate, llega a ser tan descarado como lo que sigue Tuvimos a la vista documentos Donde en la época en que supuestamente fueron exonerados de sus trabajos, algunas personas tenían 8, 10 o 12 años de edad. Ah, era trabajo infantil. Trabajo Sí. Desgraciadamente, nosotros hemos insistido y no hemos tenido respuesta. Me da la impresión de que no está la voluntad política y menos legal de concretar este no más pago de los falsos accionerados. Claro. El diputado Romero. Y Chong dice, toma la decisión de no perseverar, o sea, no seguir investigando. O sea, es una falta evidente. ¿Dónde está el fiscal nacional acá? ¿Dónde está el poder judicial que no sanciona? Bueno, pero si tenemos fiscales como ella, como el abogado. ¿Qué esperamos? Bueno, lo siento por el pobre sí. carabinero, no es que se va a mamar 10 años adentro No, espero que esa cámara le Ojalá. Les, les salve, pero él ya perdió su trabajo en carabinero ya... sí, Pero mira, todavía es cabro y puede hacer muchas más cosas Sí. Exactamente. Que, que, que no se preocupe, que no se preocupe que, que uh -huh. va a poder hacer el, alguna otra cosa Oiga profe, que lo abandonaron. y usted pasó por la casa de la fiscal ahora que fue a la marcha, ¿no? Eh, mira, no tengo idea de dónde vi, pero capaz que haya pasado no, Menos mal que... Que... Que, ¿no? no, que no lo detuvieron Claro. <risa> es que no andaba con cámara, por eso ahí está. No se andaba con cámara, creo ¿Sí? que tengo algunos videitos por ahí que a lo mejor los subimos a, ah, a Instagram eso. o a Facebook Ah, bacán, sí. muy bien y, y, y tenemos que también saludar a nuestro gran auspiciador que es Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido de más 11.000 películas y 800 series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 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Vos, grande Roland! Grande Roland. Oiga, eh, cuéntanos, ¿cómo fue la marcha del de eh, rechazo? Yo la prueba? De Dulce y a Gras. ¿De Dulce y a Gras? De Dulce y a Gras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tempranito. ¿Eh? Me costó levantarme, pero no lo logré. No, no, me, me imagino. Lo creé, no lo eh, Llegamos al Metro Golf. ¿Ya? Según CNN, habían 100 personas. Ah, pero es que CNN, ¿no? CNN, sí. Eh, yo calculo entre 5 y mil O sea, la diferencia es brutal Pero es demasiado brutal entre lo que informan algunos medios Y lo que informan otros Y le sacaron fotos a unos locos que supuestamente estaban haciendo el saludo nazi Ya Y digo supuestamente porque salen con la mano estirada Pero estaban haciendo como que marchaban Entonces en un momento quedan con la mano arriba Claro, y la foto se saca de contexto eh, Obviamente, sí Y había un loco que estaba con una in insignia de y Libertad y un, y un casco de, como espartano ¿es el de araña? claro, la arañita sí. y, y había gente de la vanguardia también que estaba con su eh, con su escudo de madera ¿Ah? pero más que nada por, por si aparecía algún simio malo pero hubo algo, se oh, encontraron con algo tranquilísimo tranquilísimo hicieron destrozos? nada, absolutamente nada, ni un ¿No? rayado ¿no fueron a quemar un mcdonald's? no, no, no, no se queman el micro acá, no, entonces es que el, la gente rechaza es distinto así que fue una fiesta ¿Ah? una fiesta con batucadas, con donde eh, se tomó una de las calzadas de, de, de Apoquindo, o en la Escondeilla, al frente de la municipalidad de Las Conde, parece No, en la Esconde, sí, la sí, Conde Apoquindo, Illa. sí. Eh, bueno, por ahí, al el, el frente, de frente del Metro Golf y llegaba hasta. La idea era llegar hasta Plaza Italia. ¿Ya? Pero como por el otro lado iban marchando los de la Pro, al final el Carabineros dijo que nos devolvíamos en Los Leones Ah, ok, y ahí se a seguir la vuelta Claro, efectivamente en Los Leones se dio la vuelta nuevamente hasta la Municipalidad de Oiga, ¿y se vio familia completa, niños familia, o solamente niños, adultos? En ni coche, eh, niñitos chicos, niños de 8 o 9 años caminando con sus padres tranquilamente, eh, cartando consignas libertarias eh, tratando de demostrar de que, de que no hay miedo y de que, de que efectivamente si la gente se levanta y va a votar se puede se puede ganar en, en esta elección, ¿sí? para que estamos con cosas. Uh -huh. Está difícil. Sí. Está muy difícil. Pero. Pero, pero sí estuvo, estuvo, estuvo, buena la marcha entonces. Estuvo entretenida. Ah, bien. qué buena. Tenemos algunos... Sí, pues algunas cuñitas que le sacó a la gente a usted ahí, pues. las escuchamos. Sí, pues. Quiero, para que primero, sí, pues, eh, primero eh, quiero avisar busqué a Sabandijas por todos lados eh, para agradecerle también el apoyo que nos dio en sí, el grande, programa, Sabandija vamos, es que Oye, Sí, Sabandijas es grande y muchas gracias también a toda la gente que nos escuchó y que nos, eh, nos ha escuchado siempre y a los suscriptores nuevos y eh, al, al apoyo que hemos recibido en esta semana estamos claro. muy, muy contentos Sí, muy contentos y a toda esta gente también le debemos este, este trabajo que hicimos hoy día uh -huh. que fuimos a marcar presencia ahí, pucha, no encontré esa bandija pero sí me encontré con otro personajes Ah, ya, pues. y le sacó cuño, ¿no? Sí. Le saqué cuño, así que vamos, vamos con esas cuñas Vamos Señores, esto es una fiesta, esto es un carnaval Estamos transmitiendo para la marcha del rechazo Miles de personas se han congregado acá, frente al Metro metro Para decir fuerte y claro que el rechazo este día 25 va a ganar en las urnas Fuerte y claro, el rechazo va a ganar en las urnas para este día 25 Capitán de los hijos presentes acá en la marcha Seguimos buscando impresiones aquí en la marcha del rechazo eh, Disculpe, eh, este día 25, ¿por qué rechazo? Rechazo que no hay que probar al progre, al animal ansioso de poder, ansioso de robarnos todos nuestros frutos, todos los frutos de nuestro trabajo. Tenemos que rechazar como un deber patriota, como un deber de persona, tenemos que rechazar para sacar a los ladrones del Congreso. No le podemos dar más poder a esa misma gente que ha generado... Todas las condiciones necesarias para que el país se vaya a la mierda. ¿Qué le diría usted a la gente para que vaya a votar este Día 25? Pierdan el miedo. No sean temerosos, sean gente valiente. Sean valientes y voten rechazo. Por último, ¿su nombre? Soy un ciudadano. El doctor Odio odio los problemas. Muchas gracias, doctor Odio. capital de los simios, porque libertario y vamos a entrevistar a un personaje importante. La primera pregunta este día 25 ¿por qué opción va a votar y por qué rechazo? <risa> rechazo porque si hay algo que me carga es que no hagan tonto y... esa vez salió la gente a pedir un montón de cosas y los políticos dijeron, ah, me están pidiendo un cambio de constitución, tranquilo, vamos a cambiar la constitución, nos vamos a dar más poder al poder y nosotros les vamos a resolver la vida eso ya lo hemos visto que sucede cuando los políticos tienen demasiado poder y tienen todo el dinero se lo quedan, y eso es lo que quieren hacer ellos quieren cambiar la constitución para hacer más poder a sí mismos yo rechazo, no los voy a dejar hacer eso no voy a dejar que nos metan el dedo en el ojo ¿qué le puede decir a la gente para que vaya Encontramos acá con uno de los protagonistas de Fundación Nuevamente. Y la pregunta del millón es la siguiente: ¿Por qué rechazo? Ya, 100% rechazo el 25%. Estamos eh, expectantes, estamos frente a un mal proceso constituyente. Eh, uno puede estar de acuerdo no con la idea de generar cambios o con la idea de crear una nueva constitución, pero cuando las bases de, del proceso están mal hechas, lo único que nos queda es rechazar. Cuando vemos que lo más probable es que tengamos dos años eh, con el país descendiendo en la economía cuando vemos que el país está pasando económicamente en el peor momento de, su, de los últimos 100 años al menos y vemos a la clase política que no logra ponerse de acuerdo en hacer un buen proceso constituyente en ese momento nosotros decimos vamos a decidir por el rechazo, vamos a darle por todo, vamos a proteger al país y en eso estamos contentos mucha gente, muchas personas eh, apoyando, hoy día es algo histórico, hoy día está lleno de gente está lleno de batucadas, esto es una fiesta y creemos que Estamos dando la sorpresa. Me tocó hablar con mucha gente en la calle y preguntarle a la gente que estaba mirando en las esquinas, en los puentes, en el mall y mucha gente me decía no, si yo también voy a rechazar, estoy aquí, no voy a la marcha, pero voy a hacerlo. Vamos a dar la sorpresa. Para el día 25, ¿qué mensaje entonces le queda darle a las personas que todavía tienen duda? Mira, eh, la cosa es fácil. Nosotros eh, no todos los y es tiempo de que nos demos cuenta, es tiempo de que la gente en la casa y la pregunta es la siguiente Oiga, profe, qué buenas cuñas. Y también se escuchaba muy alegre todo el ambiente, muchas batucadas. Había unas batucadas. Muy entretenida, están todos bailando y Menos mal que no había ninguna zampoña, nada. No, no, no, no había embolado tampoco. Había Qué bueno. eh, quiero agradecer el, personalmente eh, a Diego Rosales de Fundación Nuevamente, FNM News, Ajá. que es su canal que es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Es eh, bastante entretenido como él entrega noticias todo, uh -huh. luego, toda la semana. Uh -huh. Él tira su programa el día domingo por la, por la Fundación Nuevamente. Sí, recomendado. Eh, totalmente recomendado. Cristo, Cristo es un maestro, un maestro con, con su canal también. Uh -huh. Así que. Pucha, quería entrevistar a esa bandeja, pero.. No, pero que si la máscara era difícil reconocerlo. <risa> <risa> también al abogado que, que, que estaba ahí presente, que era del comando también, que muy gentilmente accedió también a entregarnos esta cuña y al doctor odio obviamente también que, pues doctor odio que también próximamente <risa> se viene próximamente se viene doctor odio así sí. que eh, lo vamos a tener acá para, para oiga y sacó rato, alguna ¿verdad? cuña de la marcha de la prueba no claro después me dirigí rápidamente sin bañarme ni nada eh, <risa> a buscar la mar, eh, al a, a la marcha de la prueba pero eh, me corretearon y me intentaron colgar así que no pude obtener ni cuña ni ninguna otra cosa Ay, corrí rápidamente fueron era una alpargata la suya. corrí por mi vida Ay, ya. menos sí, mal así como mucha gente lo tiene que hacer ahí en, en... Plata Lindita ah, <risa> menos mal por eso que no se arriesgó Sí, así que por eso pude salvarlo. las cuñas, pude salvar todo. <risa> no, buena, buena. Si no hubiera sido un trabajo... <risa> Oiga, profe, pero vamos a una cosita para que en el segundo bloque ya estemos hablando ya de las constituciones y estemos comparando. Eh, efectivamente, sí. ¿Ya? Vamos a una cosita y... Y ya volvemos, a la capital de los signos. La, la capital... capital.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 Estamos de vuelta, una vez más, en su programa favorito denominado... La capital de los vecinos. <risa> <risa> Ando cerci día. Exactamente. Sí, me siento súper cerci. <risa> Oiga, y dígale a la gente, profe, ¿dónde lo pueden encontrar así tan sexy? ¿Dónde lo encuentran así super sexy y amorosos? El día lunes, tempranito en la mañana, estamos en Spotify para que nos pueda escuchar Camino a la Vega o en la misma Vega, sin problema. Y, y puedan enterarse y, y, y putear con nosotros. El día lunes en la noche, 103.7 FM, radio Lobar de Plaza San Enrique hacia arriba, no tiene ningún problema. Y para todo el mundo, y Chile también incluido, obviamente, y para el, el extranjero. También. <risa> y para el otro planeta. <risa> .fm.cl. Un gran saludo a Paco Saludo a Pago. El día martes, usted nos va a encontrar en YouTube, Capital de los Simios, con K. Con K, exactamente Sí, busquen no ahí Capi Capital Capital Capital, capital. Das, das capital de los civiles Se <risa> vienen <risa> sí, no más contra ellos Y Nótese que nuestro nombre es una ironía ¿eh? Sí, sí, sí efectivamente sí. Tengan un detector de sacamos puesto siempre En sí. este programa Ajá. Así que correo .gmail Ajá. capital de los simios gmail.com capital punto punto fm.cl. No puedes encontrar en YouTube, no puedes encontrar en Instagram, nos puedes encontrar en Twitter. No hemos subido en estos días, pero vamos a subir. Sí. <risa> <risa> hemos estado un poquito ocupados sí, con el so, cosas todo, vamos, vamos a subir las fotos y los videos que sacamos de. Sí. De, la, de marcha. la marcha Exactamente Oiga profe Y lo prometido es deuda y Dijimos que íbamos a estar comparando algunas constituciones eh, de Latinoamérica Principalmente algunos artículos de las constituciones de Venezuela por ejemplo de Bolivia, Argentina y también la cubana Respecto claro. a la chilena Esto más que nada para eh, que la gente vote informada Y para que vea que el papel aguanta mucho Punto uno Y que no porque haya un artículo En la constitución que garantice derechos sociales Se van a cumplir a cada día. Claro, como dije la semana pasada La constitución mexicana te garantiza la vida sexual plena Exactamente Y como concreta, cumplí eso, hombre Es serio Sí, pues obvio eh, ¿Con qué partimos? ¿Con qué tópico le quiere partir? Mire, yo me gustaría partir con que el tópico, digamos, de lo que dice en su inicio la Constitución, cada una de ellas. Ah, ya, las bases. Las bases, que... las bases constitu... exactamente. Ah, ya, ya verlo. Por ejemplo, en la Constitución chilena, Ajá. partimos inmediatamente con nuestro artículo 1, que dice: Las personas nacen libres, e iguales en dignidad y derecho. Esto se tuvo que cambiar porque antes decían los hombres. Ah, sí. Sí. Ah. Se tuvo que cambiar. Ah, <risa> bueno. Esto se cambió en 2005. Claro. Y se coloca a las personas Nacen libres e iguales Porque eh, en, en un juicio ¿Mm? Un abogado como dijo No, aquí dicen los hombres Ah, claro. Y te dije, no, pero es que se supone que es ambos No, no, es que no se supone, no está escrito No, claro. Y yo, automáticamente lo cambiaron No, está bien Oiga, y respecto a este artículo, las, las demás constituciones, ¿qué dicen? Las demás constituciones van a plantear eh, lo que ellos estimen conveniente O lo que ellos consideren que es lo mejor para su inicio, propiamente tal uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, no dice Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario Libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico Dentro del proceso integrador del país Tanto pluralismo y pluralismo y pluralismo eh, Sí No sirve nada <risa> A la larga, no, o sea, lo que decía Después en lo... En lo los artículos que vienen a continuación, Ajá. te ir como desgranando un poco más esto de, de la autonomía nacional que va a tener. Eh, algo importante destacar en La Chilena, por ejemplo, ¿Sí? es que dice que el, el, el, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, uh -huh. pero lo más importante, el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué significa esto? Significa que lo que los particulares pueden hacer, lo hacen. Si no pueden hacerlo, recién el Estado lo va a hacer. Claro. Como por ejemplo, eh, los grupos intermedios van a ser los partidos políticos, los colegios, las juntas de vecinos, eh, la Fundación Teletón, Fundación Mi Casa, Club Deportivo, uh -huh. un club de teatro. Todos esos, eso, todos los que tengan personalidad jurídica van a ser estas, estas famosas eh, grupos intermedios. Uh -huh. Que tienen un fin. Si yo tengo un grupo de teatro para montar obras de teatro, si tengo la teletón para habilitar niños, ¿cachai? Entonces, yo voy a tratar de cumplir un fin y el Estado me va a apoyar en eso. Claro. Pero el Estado no se va a encargar de hacerlo. Ojo. Tan no, claro. Entonces, se permite que los grupos intermedios en realidad estos fines y cuando esto no ocurra, el Estado recién va a intervenir. Que eso es re sí. importante porque en otras constituciones te dice el Estado va a hacer esto, el Estado va a hacer esto, el Estado va a hacer Como lo vamos y, a ir viendo más adelante. Claro. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Ajá. en todos lados se promueve el bien común sí. para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece es deber del Estado resguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a la familia propender al fortalecimiento de esta promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional todo lindo y hermoso eso es nuestra constitución. Eso es nuestra constitución. Pero en casi todas las constituciones pasa lo mismo que en los primeros, en los primeros artículos. Te, claro. Te salen con estas vainas, como dirían. Exactamente. Oiga, si nos vamos un poco andando ya en los derechos sociales, entre comillas. Lo que más le importa a la gente es, por ejemplo, la propiedad privada. Sí, súper importante. tengo entendido que usted tiene uno de, de la cubana. Que sí, es muy decidor. Sí, mire, yo la verdad que voy, primero voy a leer el artículo de la constitución cubana. ...para hacer una comparación después con el artículo de nuestra Constitución... ...¿ya? En el artículo 29 de el capítulo, del capítulo... ...del título 2... ...que dice fundamento Económicos de la Constitución Cubana dice... ...la propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial... ...se prohíbe el arrendamiento la aparcería y los préstamos hipotecarios y particu a particulares. La compraventa o transmisión onerosa de este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago justo de su precio. Los actos translativos de dominio no onerosos ...o de derechos de uso y disfrute sobre este bien... ...se realizan previa autorización de la autoridad competente... ...y de conformidad con lo establecido en la ley. Wow, O sea, el Estado es el primer ofertante... ...por lo tanto, si tú quieres comprarte algo... ...no vas a poder porque papá Estado lo va a comprar todo. ¿verdad? Exactamente. Todo es propiedad del Estado. Todo es propiedad del Estado. Y bueno, bueno, si tú te quieres comprar algo... ...primero tienes que pasar por una autorización gubernamental... ...para poder hacerlo. Si es que el Estado primero no lo compra... ¿Ya? ¿Qué dice nuestra constitución? Estoy buscando aquí dentro del artículo 19. Ajá. En la constitución chilena el artículo 19 es el que consagra todos los, los derechos o los derechos fundamentales, por así decirlo, de, de los chilenos. Número 23. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros... Preceptos de esta Constitución. Una ley de color calificado y cuando así lo exige el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exija los intereses generales de la nación La seguridad nacional, la utilidad y la seguridad pública Y la conservación del patrimonio mental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad Importante. Qué importante, qué importante y qué diferente sí, Del bien sobre que recae O de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio Que esto tiene que ver también con, con el arrendamiento Tiene que ver con el usufructo, tiene que ver con otras cosas también Exacto. Si no es invertido en virtud de una ley general especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador, el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio. O sea, más encima, aparte de la plata, yo puedo decir, no, ¿sabe qué? Esto es ilegal. O sea, por eso es que en el Estado chileno es prácticamente, como decía la semana pasada, imposible expropiar ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho de indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. La que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a sus derechos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado eh, Y es súper específico Por ejemplo, la toma de posible material de un bien expropiado tendrá lugar previo al pago total de la indemnización Y El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e impre imprescriptible de todas las minas <coughs> Escuchen bien Se <risa> van sin minas, cabrón De todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, la arena metalífera Los salares, los depósitos de carbono e hidrocarburos, los demás sustancias fósiles con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas, los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. A ver, esto es súper importante porque mucha gente está diciendo ¡Ay, Chile vendió el litio! ¡El litio no es de Chile! No, mentira, el litio es chileno, el litio es del Estado de Chile. Que lo que pasa que el estado sabiendo que si ellos lo producen van a perder, porque cuando el estado ha sido bueno, me, no, buena ha sido, empresa, nunca, nunca, suficiente. nunca ha sido eficiente, nunca ha sido eficiente, lo entregan a privado. Exacto. Ahora, por el tema del royalty, que, que dicen que la ganancia era menor, pero también hay ganancia en exportación, entonces, pero bueno. en la constitución está establecido <risa> que las minas canteras salares y todos son del estado de Chile exactamente así que no sigan mintiendo oiga profe, eh, yo me quiero ir un poquito más a, también al tema de eh, la libertad de expresión ¿ya? todos sabemos, bueno, los que han leído la constitución chilena que eh, la constitución garantiza la libertad de expresión ¿ya? Sí. ah, dame un segundo sí, que se me haya quedado el tintero con respecto a esto mismo ¿Sí? por ejemplo, ¿cuándo te pueden explotar a ti? dígame me acuerdo que Hace tiempo hizo un microcuento para Santiago Sin Palabras que no clasificó. <risa> que decía, se interesó cuando dijeron que iban a hacer una nueva línea de metro. Le agradó al ver el recorrido. Se puso feliz al ver las nuevas estaciones. Fue el más triste cuando lo expropiaron. Oh, qué triste. Esa persona que queda justo cuando. Uh -huh. cuando donde va a quedar la estación. Exacto. A eso le van a expropiar. Sí. Ya, esos son los casos, pero demasiado puntuales Pero con su justo precio, digamos Con su justo precio y que se justifica el... La explotación de, de la explotación. En Américo expuso una casa quedó en medio de la carretera ¿Ah? Porque el loco puso el precio con más de 300 millones de hace como 20 años Era irrisorio Entonces, ¿qué fue lo que hizo la autopista? Lo dejó encerrado Se desvió por ahí, para el ladito Sí, hizo la... Y ahora le titita la casa cuando pasa el auto Exacto <risa> Pero porque el loco no fue visionario, claro Estiró el chicle más de lo que pudo Sí pero por eso, no es que ni te propio. ¿No era el abuelito de No era el abuelito de no. <risa> App. Ah, en, en Estados Unidos al viejito no lo podían obligar a vender. No, pues. Y él hacía porque lo presionaban tanto, pero no, no lo podían obligar a vender. Exactamente. Que decide él mismo retirarse. Ajá. Oiga, profe, como le decía, eh, sobre la eh, libertad de expresión, bueno, todos sabemos lo que dice nuestra constitución, pero sabemos también la situación que hay en Venezuela. Y ¿Quién dice eso? En su artículo 46, ¿Ya? Dice Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado y tolerado por parte de la gente del Estado tiene derecho a la rehabilitación. O sea, aquí el chiste se cuenta solito. ¿verdad? Esta es la constitución bolivariana de Venezuela. En su artículo 46 lo dice. O sea, comer perro es parte de la dignidad. Claro. Mira, en el artículo 17 de la Argentina, que nos ¿Eh? vamos a tocar la Argentina. Sí, pues. La propiedad inviolable dice y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresen en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible. En el fondo, ¿qué te está diciendo acá? Que solamente con una ley te pueden expropiar. A diferencia de Chile, que yo puedo ir a reclamar que esa ley sea injusta. Uh -huh. Para que vayamos viendo también algunas diferencias. Claro. Oiga, y en su artículo 47 de la Constitución Bolivariana, uh -huh. dice respecto a la... Eh, expropiación también. El hogar doméstico y todo recinto privado eh, de personas son inviolables no podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración perdón, <ríe> de un delito o para cumplir de acuerdo a la, con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. ¿Qué pasa? Que hasta hace poco Maduro quería expropiar todas las eh, propiedades de las personas que se habían ido de Venezuela Ah, por traidores. Exactamente, por traidores de la parte porque estaban desocupados entonces, no porque esté en la constitución... Claro, depend dependiendo del loco turno. Exactamente. Porque eso en teoría sería inconstitucional y tú podrías alegar, si existe un estado de derecho. ¿Pero ¿Usted le va a alegar a Maduro? Eh, bueno, bueno, <risa> sí. Mira, constitución eh, de Venezuela, o sea, perdón, de Bolivia. Ajá. Artículo 16 dice, toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Ah, ya. Cuando nos pasamos ya a los derechos sociales fundamentales. <risa> ¡Grande, grande, grande Bolivia! ¿Y cómo te aseguran eso? ¡Claro! ¿Cómo mierda asegura eso? O sea, la persona tiene derecho al agua, Ya, eso es más fácil Claro Pero la alimentación, si yo soy un vago de mierda que no hago en absolutamente nada durante todo el día Sí, sí <risa> Más encima me tiene que dar comida también. <risa> El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Es, sin nada cambio o sea, yo puedo estar ahí de médico y me tienen que garantizar la, la comida. ¿Pero eso en la práctica pasa? No. No, no pasa. Da y está en la mismo, Constitución. Pero da lo mismo, o sea... Por eso le digo, ve las contradicciones que hay respecto a los artículos que hay en la Constitución y la realidad. ¿Qué mierda quieren cambiar, cabrón? ¿Qué mierda quieren cambiar? Por eso, que la gente se informe y, y diga qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. ¿Qué quiere poner? ¿Qué quiere eh, quitar? ¿Qué quiere agregar? Porque hay, como estamos revisando, hay muchas constituciones que tienen artículos que son la verdad muy irrisorios. Por ejemplo, artículo 20 de la Constitución de Bolivia. Toda persona tiene el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, portal y telecomunicaciones. Pero lo más cómico es que después dice, es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos, a ver, a través de entidades públicas. Aquí es donde está el problema, y aquí es donde está el gran problema. Nunca, nunca, nunca el Estado ha sido un buen administrador, porque ahí está el choreo, ahí es donde se roba la plata, miren lo que le pasa a Argentina. En Argentina, por agrandar el aparato estatal, es donde están ganando la escoba. Y no me refiero solamente al la alza de impuestos, sino que la cantidad de funcionarios que hay es escandalosa. En Chile hay que bajar el número de ministerios. Uh -huh. Somos liberales, queremos, queremos una administración sensata que vuelva a la meritocracia. Concurso públicos abiertos, que sean eh, que, la, que la comunidad pueda cuestionarlo. Bajar el número de parlamentarios, está, estamos chatos, 155 y más encima quieren nombrar otro congreso más que va a gastar una burra de plata para darle cargo a los políticos de siempre, a la Soledad de Alvear le va a dar cargo a los Taradí le va a dar cargo a todos los que estén en esto, a los Heraldo Muñoz, a todos los que han a todo esos, exacto entonces piensen, piensen, piensen bueno yo sé que mucha de la gente que nos escucha está por el rechazo pero por lo mismo, comparta esto con su amigo zurdo amigo zurdo que está escuchando porque el amigo, porque el amigo libertario le pasó el podcast Piense un poquito. Que no te caigan, que no te hagan leso. Sí. Porque están, es que lo único que están buscando es la, la elección. Porque usted, usted ni siquiera pidió esto. Usted pedía una mejor pensión. La constitución te garantiza una mejor pensión. Es el decreto ley 3500. Que cambió la concertación Porque el decreto ley 3500 de Piñera era bueno. El de José Piñera. El de José Piñera. Te garantizaba UF más 4%. Garantizado. Y vamos a tener las medias, las, medias, las medias pensiones. Y ahora tenemos la, la mitad por las medias. Exacto. Usted está pidiendo por otras cosas, usted está pidiendo eh, derechos sociales, pero que un papel no te va a dar. Como decía, el tema de México. Si yo fuera al Tribunal Constitucional Mexicano, tendría que exigirle al gobierno que me mantenga la puta. Porque yo quiero una vía sexual activa. Una vía sexual y activa y, entonces, y que te lo garantice la Constitución. Mire, en el artículo 82 de la Constitución Venezolana dice.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 El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que estas y especialmente las de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda. ¿En Venezuela? En Venezuela. En Venezuela. Uh -huh. Bueno, sí, podemos decir que son viviendas comunitarias porque viven como 50 personas en una casa. <risa> ¿Qué lo que pasa? Que, a ver, el papel como decimos aguanta mucho, te pueden prometer el cielo y la tierra, pero cuando, lo, cuando el Estado... Porque ya, ya ni siquiera vamos a meter aquí a la izquierda. El Estado, porque hay Estados de derecha que también lo hacen. Sí, Cuando claro. el Estado muy grande, no funcionan las cosas y se despilfaran los dineros. Ustedes ven a, a, a Maduro pidiendo agua en las calles porque no hay agua, no, no hay cañería. No. Y ustedes van a decir, no, es que el imperialismo ya... No, no, no, ságanse la venda, cabrón. Mucha gente que no, que no entiende y que de verdad le echan la culpa al imperialismo y otras cosas porque no... No pueden, no, no pueden entender uh -huh. de que al, al cerrar la empresa se quedan sin el know-how que es tan vital que es en el fondo el, el, los que mantienen a la empresa. Mire, y respecto a eso, respecto a la empresa, respecto al trabajo, también la constitución bolivariana en el artículo 91 dice todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, bueno, esa palabra se ocupa mucho ahora Y cubrir para sí y su familia Las necesidades básicas, materiales, sociales E intelectuales ¿Entiendes? ¿Qué es suficiente? ¿Cómo, ¿Cómo definimos eso? ¿Es el problema? Uh -huh. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo, el papel te termina aguantando mucho ojo, es que esta constitución fue hecha en un proceso abierto al pueblo sí y... la constituyente como... Claro, como la que quieren hacer ahora exactamente pero que le... a ver, ah, eh, puche y por qué no le ponemos que, que los perritos tengan eh, carácter nacional y sacamos al condo y el guamón y dejamos al, al matapaco como... como... claro, en el escudo nacional. nacional ya, qué lindo ahora todos los perritos tienen que tener por ley porque la Constitución lo va a decir: tienen que tener una casita y comida, que el Estado tiene que encargar de, de tenerle comida. ¿Va a pasar? No, sean prácticos. ¿Qué cosas se van a hacer? No, es que el Estado te puede garantizar la, la educación. El, el Estado no puede garantizar nada. Si no hay cómo implementar ¿Cómo esa fin, garantía, ¿Cómo? si no hay cómo financiarla, ¿Sí? aunque esté en la Constitución. No, es que vamos, le vamos a subir el impuesto a los ricos. ¿Cuánto te van a durar los ricos? Quítale toda la plata. Quítale toda la plata a los ricos. Quítale toda la plata. Antes que se vayan. Sí. Antes que se vayan. Así que... ¿qué, Repártela. ¿qué? En forma equitativa ¿Cuánto te va a durar? Uno. ¿Un mes? Uh, seis meses. ¿La hora de decir cuesta? Sí. ahora seis meses. Ya, Y después qué? Aquí quién le voy a sacar la plata? Porque voy a tener que seguir financiando todo esto. Obvio. Aquí, no, aquí la no, la la no, que la gente... No, yo son seis meses. No, que las empresas sean estatales para que así las utilidades se repartan. Cabrón, empresa estatal significa pérdida. Bianco Delco. En app. En app es pérdida tras pérdida. Pero cuando se tiene una empresa privada, y ojo, y que, que tampoco tampoco que suene de que los privados la van a sea. también algunas se pagan cagazos, uh -huh. pero por lo general un privado, ¿cuál es su meta? Su meta es ganar plata. Claro. Por lo tanto, como su meta es ganar plata, va a trabajar bien. Uh -huh. Si hay un gerente penca malo que está perdiendo, lo van a echar cagando y van a traer un gerente nuevo. Acá no. Acá si tenía un gerente malo penca No lo podía echar por el tema de la del, del estatuto laboral Claro En la empresas pública Y no lo podía sacar Y luego te vas a seguir generando pérdidas O no lo voy a sacar porque amigo tú de un, de un partido político Entonces que esta empresa pública También es para partirse los botines públicos Si los cambios que se tienen que hacer eh, Pasan por más voluntad política Y por cambiar las leyes Que por cambiar la constitución Y la señora Juanita No va a ir a hacerte la constitución Porque no bueno. tiene idea No tiene idea Mire, el, el artículo 64 de la constitución colo, eh, cubana Perdón Dice, se reconoce el derecho al trabajo La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno En correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad Entonces, a mí me hace eh, un poco de, de, de sonido, digamos, eh, lo que dice de obtener un empleo digno ¿Qué es un empleo digno? ¿Qué es un empleo digno? Exacto ¿Mm? O sea, alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper idiota Discúlpenme a la gente que a lo mejor se siente tocada con esto pero, no sé, una persona que estudió ocho años en medicina y no encuentra pega de médico. ¿Por bueno, qué motivo? Uh -huh. No sé, o estudió sociología ya, que es más fácil no encontrar pega. <risa> Exactamente. Mira, ya. Tengo el caso perfecto. Es sociólogo y no pertenece a ningún partido político. Eso. No tiene pega en ninguna parte. Uh -huh. No tiene pega no, en ninguna parte. Nada. Ese no tiene pega. No No tiene pega. Entonces, a lo mejor para él va a ser indigno trabajar de garzón, porque él estudió sociología cinco o seis años. Y por lo tanto él tiene a lo mejor algún grado de maestría y alguna Y entonces para él en lo encuentre indigno. ¿Qué hace Va a ir a reclamar a la Constitución para que le inventen un puesto. Que sea digno para él. Que sea digno para él, exacto. A lo mejor una persona que estudió teatro o actuación que tiene un 34% más o menos de, de empleabilidad. En, debe ser en una de las carreras más hermosas de estudiar, pero no podía hacerla Claro. O sea, a menos tienen tengáis contactos, pitubuto, o alguna otra cosa así. Pero entonces, eh, tú que eres garzón y estés trabajando en un call center, o sea, que eres eh, actor, y estés trabajando en un car center, vas a encontrar que eso no es digno para ti porque tú estudiaste cinco años eh, dirección teatral y por lo tanto el, el Estado te tiene que inventar un puesto de trabajo de acuerdo a tu dignidad. Qué complicado, qué o sea, complicado. Es demasiado rebuscado, digamos, el, el, el, los términos que se ponen en esas constituciones. Mira, yo quiero hago un ejercicio. de la constitución, léansela. Sí, no, no es larga, son como 30, 40 páginas. Sí, cortito. Pongan en, un, en una lista, artículo por artículo. ¿Le gusta o no le gusta? Si la lista es más grande de lo que no le gusta, o usted cambiaría, vota a prueba. Si es más grande la lista de lo que usted dejaría tal cual, vota a rechazo. Exactamente. Y no ahorramos problemas, porque yo he escuchado una sandez de, entre comillas, argumentos de votar por la prueba que llegan a ser revisorios. Es que es la constitución de Pinochet. <risa> es, es, es, es el, el, el primero. ¿Y, y clarito está la firma de Ricardo Lagos No, aquí está fuecha en dictadura. Si, es la constitución que recibió más cambios de todas. Sí, pues. Entonces, no, que, no, eh, no garantiza el poder del Estado, ya, esa te la doy. Pero entonces sean honestos y sean sinceros y digan, no, queremos instaurar un Estado marxista en Chile, o un Estado comunista. Uh -huh. Díganlo, ¿cuál es el problema? Díganlo. Lo que pasa es que Ahora, la vean cuánta gente los va a seguir. La gente le ha metido tanto en la cabeza que la constitución le debe. Eh, garantizar derechos sociales que juren que incluyéndolo se van a cumplir a cabalidad Aquí tengo, por ejemplo, otro en el artículo 93 de la Constitución Bolivariana. ¿ya? Y no digan que eh, estamos siendo a lo mejor majaderos en comparar la Constitución de Chile con la de Venezuela. No. Los chilenos no somos tan bacanes y tan pulentos como para que no nos pase lo que pasó en Venezuela En Argentina ya le está pasando prácticamente el 60% o el 70% de, de, de, de Ya que de, se están convirtiendo ah. en Venezuela y nosotros ya estamos con un, una pata en el cajón Entonces, en el artículo 93 de la Constitución eh, Bolivariana dice La ley garantizará la estabilidad en el trabajo <risa> Y dispondrá a lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado ¿Ya? O sea, ellos te garantizan que tú te vas a quedar en el trabajo ¿Y cómo te lo garantizan? Expropiando las empresas? ¿Nacionalizándolas? La única forma yo creo que es esa ¿Y si se nacionalizan? Todos, porque digamos que eh, toda esta ley se va a aplicar a la empresa privada en Venezuela ¿O allá no hay derecho de despedir un, un trabajador malo, por ejemplo? No, si es funcionario público, no. No, no, no, pero acá en el artículo de la Constitución dice la ley garantizará la estabilidad en el trabajo, no dice a los empleados públicos ni nada. Entonces, ah, claro, claro sí. se, se, se, digamos, eh, magnifica o se generaliza ¿ya? para todos los sectores. Entonces, a una persona común y corriente, persona de a pie, ¿cómo se le garantiza esa estabilidad en el trabajo? No es como, no como. O sea, por eso, a menos que todo sea estatal. Y que en el fondo te paguen por no hacer nada. Pero esos son los artículos que la gente acá quiere, eh, digamos, poner para sentirse más segura con estos derechos sociales. Pero es que en el fondo va a quedar todo igual. Por eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de cambiar la constitución completa desde una hoja en blanco? Porque pueden haber reformas. Yo estoy de acuerdo con la reforma, en una constitución y que pueda ser un poco más, digamos, eh, de acorde a los tiempos que corren ahora. Pero dejarla desde una hoja en blanco y más encima hacerla. Eh, desde lo que está sucediendo, eh, con la crisis política que tenemos, desde todo este estallido que ha habido, la verdad, no me parece, no, no va bien en ningún sentido. O sea, que de verdad es darle más pega a los mismos políticos de siempre, es perder una cantidad de plata enorme que puede ir para otras cosas. Eh, que los políticos se sinceren también, pues, o sea, que, que, que se haga una lista de, de cuáles son las cosas que realmente a la gente le está diciendo mal. No podemos tampoco eh, tapar el sol con un dedo No podemos decir que está todo perfecto y maravilloso porque no es así No, para nada ¿Cuáles no? son problemas puntuales? Yo creo más urgente de la gente Pensiones Pensiones, salud, educación, yo creo Pero eso eh, perfectamente con voluntad política Eligiendo buenos políticos, cambiando yo creo a lo mejor la manera de que se eligen Y haciendo buenas leyes se podría hacer El famoso sistema de hond que trajeron ahora es más corrupto todavía Es más corrupto porque sí. no permite la participación de independientes? No. ¿Dónde queda la garantía de, de, de, de las libertades que tanto defendemos? Exactamente. Ay, Entonces, tanto raíz, Sí, vamos a una pausita, mejor, ah, profe. No, una pausa mejor. Y ya volvemos. Oiga, vamos a estar comentando ahí el partido de Chile también. Ah, hablando de pasar fuego. Sí. Vamos, una pausa. Que vamos a una pausa Y ya volvemos.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 Sí, sí, sí. Sí, está bueno. Sí. Sí, tengo mi cervecita láctea lo más sí, importante. Sí. Una cerveza libre. Exacto. Que todavía me puedo tomar. Ah, mierda, que se puede. Les tengo una, no sé si buena o mala noticia. A ver. ¿de son ¿Qué son las noticias? ¿De qué se trata, profesor? La ciencia chilena. ¿Ah? Ciencia chilena. Oye, estoy, estoy ¿Está con hablando chiche, como el... <ríe> La ciencia chilena va a ganar un premio Nobel. ¿En serio? Sí. ¿Y quién? Pero no cualquier Nobel. Ya Va a ganar el IG Nobel. ¿Y qué es el IG Nobel? Es el anti Nobel. Es como los premios Piña o Durano que le dan a los. Los premios Ratzi. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Como el anti-Oscar sí. ¿Ya? Lamentablemente sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Serían por investigaciones de mierda? Claro, la ciencia chilena ha ganado un IG Nobel este año. ¿Ya? Los anti-Nobel que entrega la Universidad de Harvard Para, entre comillas, destacar Investigaciones estúpidas O que no le sirven a nadie Y por cuarta vez hemos sido galardonados ah, Con este premio vez? Un chileno se lleva este premio Debo estar orgulloso bro. Va a recibir un galvano de hule Que <risas> tiene la forma de un pollo Comiéndose un huevo Porque no se sabe qué es primero la gallina El, el huevo o la gallina uh -huh. en este caso ahí. Y 10 millones de dólares de Zimbabue pero harta plata, profesor, ¿no? 27 dólares <risa> <risa> americanos. <risa> es inflación de sin más. Güey. Menos eh. mal que no lo recibieron de moneda argentina o venezolana, sí, vos. Este año fue el turno de la científica de la Universidad de Santiago, Ana María Fernández. Un aplauso para ella. Un aplauso grande. ¿Y qué investigación hizo ella? Por su estudio de que ante mayor desarrollo económico, más se besan las parejas ganando el IG nobel de economía una mierda de investigación, bro, ¿qué quiere que le diga? y para esto quieren educación gratuita de calidad Ahora van para sacar, en verdad para sacar cosas como estas o sea, ha llegado a la conclusión de que mientras más tiene plata la gente más se besa más se besa, sí ¿cuánto habrá investigado esta señorita todo este tiempo? no, mira, yo, yo creo que ese no es el problema ¿Eh? no es el problema más grande es cuánto costó este <risa> debe haber estado financiado por el estado claro <risa> lo va ¿quiénes fueron los otros eh, galardonados chilenos que ¿Ya? no enorgullecen dentro del palmarés internacional? ¿Sí? En el año 1995 fue Juan Pablo Dávila. ¿Cómo ¿Me suena ese nombre? ¿Cómo olvidar a Juan Pablo? ¿No fue Pablo el que Dávila? se llevó la plata y Godelco? Ese mismo. ¿Pero por qué lo, si se robó la plata o no? No. Porque fue, como él hizo operación a futuro, tuvo récord de pérdidas en la historia. Perdió el 4% del PIB chileno. <risa> Vendió cobre barato y de repente el cobre, ¡pum! subió y ya lo había vendido. un ¿Sí? precio es ridículo y había que respetar ese precio. ¿Había estudiado en la universidad estatal? De la Universidad de Santiago. <risa> Ayer que volteé. Sí, de la Universidad de Santiago, el muchacho. Después, el año 2007, el premio, si se puede decir así, fue para el don Enrique Cerda, de la Universidad de Santiago también. Mira, qué interesante. Qué lindo. Sí, Paco, prepárate. <risa> <risa> Tú serás el próximo. Bar que se puede. <risa> Enrique Cerda, de la Universidad de Santiago, en la categoría de ingeniería, por demostrar que las sábanas nunca se doblan de la misma manera. ¡Ay, oh, esa me sirve! Qué interesante. Es, ese estudio causó pero, un cambio en el paradigma del de nuevo hotel ¿verdad? Ah, sí. Sí, un cambio en el paradigma en, en todo ¿Pero el el resolvió cómo se podían doblar las sábanas con el elástico? Yo creo que tiene que estar incluido en el ¿Sí? estudio. Sí, sí, completamente. <risa> <sí>, pero... <risa> Oiga, ¿por qué no le damos fuerte aplauso a esta mierda de investigación, profe? No, pero creo que a una. <risa> ah, ¿no queja. Sí, en El año 2015, el reconocimiento va a caer en la categoría de biología. Y fue para los chilenos Bruno Grossi y José Iriarte de la Universidad de Chile. Por su pollo saurio, un pollo con cola de sopapo. ¿Hicieron un injerto? Sí, y el pollo sobrevivió. con una cola de sopapo. Y no usted seguro no usted está cuidando Tengo la foto del pollo, güey. <risa> es... De las redes sociales? Sí, es, en, en verdad es... Eh... Grandes mentes chilenas. Oh, un aplauso. Un aplauso para esta cuatro mierda. Genobel, <risa> que no habíamos quedado con Neruda y con Gabriela Michal. No, pues no, pues tenemos aquí cuatro en Genobel. Qué lindo. Tres de los SAT y uno de la Chile. Vamos, que se puede. Vamos.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 Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan la capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información directamente al WhatsApp de Rolandino Más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión ¡Déjale! Grande Uy. Roland ¿Oye vio el partido, profe? Ay, sí Chilito con Uruguay? Chile con Uruguay, el faltó, robo del siglo. Faltó Cabani y, y Jarita. Faltó Cabani y Jarita con ponerle Sí, vamos a picante. picante, al, picante. El, al tema. Pero eh, sí, efectivamente fue un robo a mano armada. Chile jugó bien el segundo tiempo. Eh, Sierra Alta fue uno de los valores más altos. Y, sí, eh, ah, eh. a <risa> Juego palabras. Juego palabras, sí. Debutó César con una jugada sin sí, uruguayo Loco bueno. Bueno. Y con Así cada par de cojones. Así que, sí. Sí. Eh, pero pasó lo que tenía que pasar. En el último minuto no hacen el gol. La mafia FIFA. La mafia con el y, y el problema es que había bar, pues fue una mano clarísima. Y salieron los audios del bar y que el, el bar le dice, no, que, que la mano está pegada al cuerpo, que es una mano natural. Y se nota claramente que la mano está, está muy aleja del cuerpo, que la pelota lo rebota, cambia la trayectoria. ¿El audio, el audio que anda que, está, o sea, que anda circulando es sí. verdadero? Sí. ¿Sí? Sí. El, el audio del bar ahora aquí yo no le echo la culpa a Kino, ¿Mm? porque Quino pregunta ¿qué pasa y le dice no, no, sí, pues, le pega en la mano pero la mano no está pegada, o sea, la mano está pegada al cuerpo le dice el barrio entonces le dice no, ya lo chequeamos de todos los ángulos y está bien, entonces ya, ok, ya, se juega lateral dice Aquí no es no, el dibujante de Mafalda? No, no, no, no, tocamos el... El demo, profe. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero lamentablemente, eh, en este caso el árbitro, confió en que el bar le conoce sigue jugando a la mano de lo cubico. ¿Y en qué minuto fue eso? Minuto 89. ¿89? Sí, Chile ¿Sí? empatando a uno. ¿Ah? Era la oportunidad de ganar por primera vez en la victoria en Montevideo. Pero la conmebol no voy a dejar eso. No, así que ahora hay que desquitarse este día martes con Colombia. Con Colombia. Que le ganó tercero a Venezuela. Ah, sí. sí. Los otros resultados fueron: Perú empató 2 con Paraguay de visita, que no resultado ¿Mm? por los peruanos. Argentina con un penal también inexistente le ganó 1-0 a Ecuador, a uh -huh. Brasil le dio la pelota por buena parte a los bolivianos, 5-0 le ganó. ¿5-0? Sí, paliza, paliza. Y nada más, por eso ganar no, todos los partidos. Ah, buena. Sí, Oiga, sí. ojo con los colombianos porque van a ir con varias líneas al estadio. Sí. Sí, <ríe> líneas de quad. Yo estoy hablando de fútbol, claro. ¿ya? Sí. sí. sí, sí. Así que no, y son serios aspirantes para llegar al, Exactamente. al Mundial. Sí. <risa> Exactamente. No te sé la ironía. No te sé la ironía, sí. Y el colompat. El centro colo de la tabla. Uy, oh, mira el colopolito, ¿qué pasó? ya está, está casi pedido Sí, está en el... la UTI iba perdiendo 2-1 y en el último minuto hizo el empate a 2 con Coquimbo. Oh. Que... ¿Y qué pasa si el Colo se va a la B? Eh? Jugará con el Mono. Si ¿Sí? <risa> no, estamos caros para hacer en este momento. Estamos con colista. También estamos jugando como el foro que... Arreguante, Chiquito, vamos. Hay partido el día, la semana del 18, ¿no? La semana del 18, sí. sí, sí Ah, no entonces el ahí el Colo va a subir, porque se va a suspender el campeonato. Ahí se va a suspender el campeonato, sí. <risa> No, o si a la nave no público no está, y se queda lo mismo Ah, todo caso Van a poder igual, sí, sí pues. Oiga, profe, ¿y nos trae alguna recomendación? Recomendación, sí Siguiendo con la línea que teníamos desde la semana pasada Ajá. O semana pasada también Ajá. No nos pasar ya Sí eh, De tres películas nominadas al Oscar Ah, pasada Sí Semana pasada eh, Hoy día les traigo la película 1917 Buena, buena película Buena, buena, buena Todo el mundo le queda. Ay, que fue tomada en una sola O sea, que fue con cámara continua, una pura toma No, son tres tomas Ya una en que le pegan un balazo al soldado y como que queda groggy y después despierta, entonces hay un corte. No de spoilers, es que no, o sea, ah, hay ya. La guerra y un balazo. como en todo caso? Sí, pues, la parte del río que también ¿Eh? hay un corte. Y ahí están los tres cortes. ¿Sí? Se trata de dos soldados que tienen que ir a buscar a un batallón y decirle que no ataquen porque es una trampa. ¿Esto es basado en qué guerra, profe? Primera guerra mundial. Ah, ya. Y ya casi al final de la Primera Guerra Mundial, le van a decir, ¡It's a trap! ¡De <risa> <Lo>, éxito! <claro. risa> ¿Cómo se dice? ¡It's a trap! ¡It's a trap! Eso, a ver. Ay, ay, mejor ahí, mejor ahí. El... Esta película, eh, la gracia que tiene es que no te hace encariñarte tanto con los personajes porque te muestra como situaciones de guerra más cotidianas. Si bien seguimos a dos personajes que van, que tienen, la, la, las primeras tomas son pero muy potentes, porque tienen que ir de una trinchera a otra y no saben si hay enemigos esperándolo. simplemente saben que los alemanes retrocedieron y tienen que esperar eso. dejaron trampa y todo entonces ellos tienen que, tienen que ir cuidándose el drama es que está... hay fango, hay barro hay cadáveres, hay ratones comiéndose los cadáveres eh, cuerpo explotado, no sé, super súper crudo la primera parte Sí, sí, muy buena Y después ya como que van caminando por la campiña y tienen que encontrarse con este con este grupo de soldados Que no tienen que atacar porque si atacan van a caer en una trampa Incluso pueden perder la guerra por eso Porque en una guerra de trinchera donde el movimiento es demasiado escaso hay que cuidar a los hombres Ah, claro. Y avanzar un par de metros es fundamental Exacto. Muy emotiva la película Tiene momentos muy bien logrados y Una fotografía exquisita. Los colores que te va colocando Sobre todo en, cuando hay una emboscada en la noche Contra los alemanes, potentísima Muy bien, muy buen, muy bien actuada la película sí. o sea, bueno, La dirección, ¿para, ¿para qué te digo? O sea, eh, San Méndez se manda una, una dirección muy, muy convincente Este tipo de plano secuencia en el cual eh, la cámara va caminando con las personas, es muy difícil de lograr, porque son tomas continuas claro. entonces, para los actores también es súper complicado porque mm -hmm. prácticamente hay algunas cosas que tienen que improvisar porque le tienen que sacar adelante pero, como te digo, es totalmente, totalmente recomendable, bueno, buenos efectos de sonido un guión algo básico, pero que lo suple con una dirección brillante y como digo, una fotografía y efectos especiales también a la altura Muchas veces cuando hablamos de películas de guerra, hablamos de la Segunda Guerra Mundial sí. Es como la más colorida y, y los nazis son los malos y son más identificables Pero ojo, en la Primera Guerra Mundial, yo me atrevería a decir que no hay malo. ¿No? No Porque en el fondo la guerra va, va a ser resultado de un conflicto externo a Inglaterra y Alemania, incluso a los franceses Y que va a desatar en que los ingleses, que eran la primera potencia económica se van a tratar de imponer a la, a la potencia económica que estaba surgiendo y lo estaba igualando que era Alemania entonces aquí si hay algún malo entre comillas deberían ser los ingleses claro. porque no dejaron de, de, no estaban dejando de desarrollarse los alemanes que lo iban a terminar superando ojo que aquí no hablamos ni de nazi ni de racismo ni de no, eso, eso viene para la segunda guerra ah, ya. que en el fondo es consecuencia de la primera Pero. para los europeos está es la gran guerra y la segunda guerra mundial ellos le dicen la guerra mundial Ah, mayo, eh. Esta es conocida como la Gran Guerra, no la Primera Guerra Mundial Entonces esta guerra, que, que ojo ni siquiera es culpa de Alemania, es decir, lo más cómico <ríe> con, con, con, cómo se va a desatar Es un problema para el Imperio Otomano. Sí, claro Es como lo que le pasó a los peruanos Los peruanos van, van a tener a los chilenos invadiéndolos hasta Lima ¿Eh? Siendo que la guerra ellos no tenían nada que hacer, la guerra era Chile y Perú Era un conflicto <ríe> yeah. ajeno, totalmente ajeno ellos. Es más era un conflicto entre una empresa privada ¿Eh? chilena, como la compañía de salitres de Tofacasta, y el Estado boliviano. ¿Qué mierda tenía que hacer Perú ahí? Y Perú terminó perdiendo toda la provincia de Talapacasta. Y tan gananica, perdón, tan y Claro. ¿Y yo qué hice? Claro. Como claro. Jaime Palillo. Claro. Y yo por qué perdí A ah, los no, alemanes le pasó lo mismo. Puta le que pasa pan. lo mismo, no, vale. entonces, claro, en esta. no hay ni buenos ni malos para esta guerra. O sea, no. bueno. eh, Y eso es lo que. También respeta mucho la película Que lo Ajá. considero que es súper importante que, que se tome en cuenta Si bien te lo cuentan desde el punto de vista... De, lo, de los soldados ingleses mm. pero no no hay un conflicto digamos eh, ideológico ideológico marcado claro ah perfecto no es simplemente porque los gobernantes agarraron a a, a, a piña claro. y, y mandaron a los superutanos a los tuvieron que matarse en la, en la frontera claro oiga profe y a su juicio esta película debería haber ganado el Oscar eh, respecto a parásitos o no? no lo he visto ¿qué no ha visto? Barásito. ¿no la ha visto? Y así me voy ya, a mí en el podcast pasado que no había visto El Padrino Ah, pero es que El Padrino... De... Fuera, ¡Fuera de este podcast! ¡Fuera! <risa> el Padrino de la OCDE ¡Se no va! Ver. ¡Se va ahora! <risa> Despídase bueno? a la gente <risa> si no de aquí no el puede el estar recomendando <risa> <risa> o sea, el, el del 2019 Estaría pendiente aquí, profe estaría pendiente, Parásito sí. pero, se... pero para la próxima semana le voy a traer otra película ¿Ya? Historia del matrimonio sí. Esa le voy a traer la película. ¿Historia del matrimonio? Sí Antes ah, nos vamos a poner llorón y sentimental Claro Ah, ya que me encanta, es que me Hanson, ¿no? Eh, usted <risa> así que, eh, no sé Mira, cuando vea Parásitos, te voy a decir si era Para ganar, dentro de todas las que he visto Que eran para el, para el Oscar Considero que era la más fuerte esta yeah. Parásitos de ese es demasiado buena entonces Para verle ganar. Vean entonces, pues. nos no sé, trae, si trae si sus comentarios Exactamente. Eso, pues y usted, Don Station, ¿qué es lo que nos trae para el día de hoy? Mire, yo les traigo más que nada una noticia eh, respecto a PlayStation 5. Eh, se acerca la fecha de lanzamiento, que es el 19 de noviembre, eh, el tiempo pasa rápido, así que estén atentos, las reservas ya se abrieron y se agotaron, profe. Hay plata en Chile. Eh, yo les diría que esperen al 26 de octubre. Ahí vean <risa> si claro. la reserva no. <risa> No, pero, ahí, pero tiraron la reserva Antes, eh, hace, estoy hablando Dos semanas, en las tiendas eh, Enfocada en videojuegos acá en Santiago Y se, se agotaron la reserva Ah, Sí, se agotaron 10%, ¿cómo se Sí, tira? por supuesto Entonces, Sony anunció que eh, La retro, retrocompatibilidad de eh, PlayStation 5 respecto a PlayStation 4 Va a ser aproximadamente del 99% Es decir, si ustedes Señoritas, señores, se estaba... Estaba pensando en comprarse una PlayStation 4 a esta altura, que la PlayStation 4 está bastante cara, ronda entre los 400 a 500 mil pesos según la versión. ¿Están sí, sí, precio COVID. Ah. Eh, no lo haga, y junte esa platita y comprase la PlayStation 5 ¿ya? O cuando salga la 5, espérate que va a que la 4. Exactamente. <risa> Pero si lo va a hacer para jugar Play 4, la verdad es que no le va a dar la pena mucho a esta altura ¿ya? Eh, Porque como le digo, Sony anunció la retrocompatibilidad que va a tener la consola y va a ser del 99% eh, por ciento de los juegos Algunos juegos van a ser obviamente con mejoras gráficas, con mejoras también en, en su frames, por decirlo así y también eh, van a ver mejoras en, en, en cuanto a la resolución de los juegos ¿ya? pero eso siempre va a depender del eh, distribuidor o del, del que hizo el juego sí. en cuanto a actualizaciones que saque y todo eso eh, lo que sí hay aproximadamente 10 juegos que no van a funcionar en la consola pero son juegos que son, la verdad, no conocen a nadie entre ellos por ejemplo está un juego que se llama eh, We think que ya que es un juego de, de canto, la verdad que no lo conocen mucho eh, Joe Dinner, mmm, la verdad que yo no lo conozco eh, Just Digger We Did, Afro Samurai, eh, a algunas personas les gusta ese juego eh, Pero la verdad es que mmm, tampoco es un juego así como masivo. los juegos más importantes sí van a ser retrocompatibles en la consola Y tengan en cuenta pues, que se lanza el 16, 19 de noviembre, perdón, para que eh, esperen un poquito más y no se estén comprando ya consolas de la actual generación porque la verdad es que no vale la pena si es que van Obviado. a... Exacto, si es, que, si es que van a... Tienen la plata, digamos, para comprarse la Play 5. Y eso vos, profe. Buena cosa, entonces a esperar un poco. A esperar un poquito. Y estamos llegando al final de este programita. 33 ya. Programa ¿Y 33? 33. 33, la edad de Cristo. La edad de Cristo. La edad sí. de Tristel? La edad de Exactamente. Y palabra al cierre. Eh, no, no le doy palabra al cierre, yo, yo lo veía de caxa como decía don Ramón. <risas> nada de palabra al cierre aquí. ni le susurro, ni una nada, nada. Así que a nuestros auditores nomás. Claro. ¿eh? Le agradecemos por el apoyo, a todas las personas que nos siguen, eh, que nos escuchan, un abrazo grande, cuídense mucho. Eh, la próxima semana también vamos a ya continuar con el tema de la constitución. Y vamos a estar dándole hasta el día del plebiscito, Que vamos a hacer un programito especial Ese vamos a tener un directo con, con la radio.fm Exactamente Así que ahí vamos a ver cómo lo grabamos Tenemos que ver bien Sí, ahí vamos a ir viendo en el camino Nos no, quedan días todavía no vamos a ingeniar, pero ese programa va a salir el día lunes sí. Pero igual les vamos a dar la, los datos para que nos puedan ver en directo también ese día domingo Exactamente Vamos a estar ahí en el conteo de votos uh -huh. Y usted, profe eh, Si usted no escucha por primera vez, bienvenido si no escucha por segunda vez, bienvenido de nuevo. Exactamente. Si le gustó el programa, compártalo. No se lo guarde para usted. Compártalo no, con compártalo mundo. con todo el mundo. Si no le gustó el programa, compártalo también. Así le juega una buena broma a alguien. Sí. <risa> Dígale, no, este es bueno y lo ha encontrado terrible mano, pero no importa. Claro, y que no, escúchalo, estilo, porque al final le sale una parte buena. Claro. <risa> escúchalo hasta el final. Claro. Eh, vamos a estar a, eh, en la pestaña Comunidad Vamos a estar abriendo también una, una pequeña encuesta Para, para ver eh, sobre qué video van a querer ustedes que, que trabajemos Porque yo les prometí que iba a traer prófugos segunda temporada Pero he tenido algunos problemas técnicos así que todavía no Pero ahí vamos a hacer también como un, un, un pequeño concurso Y una pequeña encuesta para, para ver eh, qué, qué es lo que desean ustedes para para poder realizar. Voy ¿eh? avisar también que eh, después de las elecciones vamos a también activar nuestro canal de Twitch. Vamos a estar haciendo un campeonato bastante interesante. Oh, se viene bueno eso. Sí ¿De fútbol? Sí, sí, vamos a jugar y vamos a relatar como corresponde. Sí. <risa> Así que para que estén atentos. Así que y ahí se nos van a venir varios temas más y no solo de política vive el hombre. Exacto. Vamos a tener recuerditos, vamos a hablar de... De todo, vamos de cosas. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, vamos a ver si es verdad o no. <risa> Y siempre con la contingencia, claro, y con las noticias que tenemos en la semana Claro, si, si, si es que nos dejan tomar en más bares Exacto Si es que nos dejan salir de Santiago en algún momento y si es que después del 25 no nos corta vos, pues, profe Si sí, es que seguimos vivos Si sí, es que seguimos vivos Capaz que nos exilien este voz Transmitiendo desde Suiza Bueno, a mí no me molestaría sí, claro. Para esos países Mira, nos vamos a Austria con Johanne Ah, bueno sí, sí, ahí nos vamos para allá Qué jale Ni un problema ya. <risa> Cuídense mucho, eh, los queremos Un abrazo y chau, chau, chau, chau, chau.